La pregunta número 15 la pregunta número 15 dice estaría usted de acuerdo con la reformulación o eliminación del concordato iniciamos con Olmedo Caba. bueno el concordato realmente está establecido desde hace muchos años aquí en el país y eso es un tema de mucho debate y nosotros entendemos que para definir la respuesta a esa pregunta hay que llamar a los sectores realmente que tienen que ver con ese aspecto. Nosotros entendemos que eso, eso hay que someterlo a un debate en la sociedad, que eso no es solamente la posición determinada de un legislador, que eso involucra realmente el país. Entonces es un tema país, entonces nosotros somos partidarios de que ese tema realmente sea debatido en la sociedad dominicana con los sectores involucrados, eh, con las iglesias, principalmente con la iglesia católica, verdad, que, eh, con la cual se tiene eh, realmente ese acuerdo. Igualmente de, yo entiendo que debe debatirse también con otras iglesias, que debe, debe debatirse con sectores de la, sociedad, de la sociedad que han manifestado diferentes posiciones al respecto. Una, una posición que, que no es una posición así alegre de un legislador que pueda marcar al respecto. Yo tengo una posición y cuando se debata ese tema, ya como tema fundamental, entonces ahí nosotros fijaremos nuestra posición al respecto, con, con respecto al concordato que existe aquí, de la República Dominicana con el Vaticano. Gracias. Continuamos con Heriberto Magallanes. Sí, el Congreso no tiene la facultad para, para proponer la revisión del concordato, porque eso es un acuerdo internacional entre, entre dos países. Entre dos países. El Estado, el Vaticano, que es, que es un país dentro de otro país, y, el, y República Dominicana. Es un acuerdo internacional que los Estados tienen la, tienen la facultad de, de, de revisar y modificar. Ahora, ya cuando llega el llega revisado y modifi y, o modificado y, a, y con una resolución del Tribunal Constitucional que establezca que no viola la Constitución, entonces sí se apodera al, al, al Congreso de, de la República y, la, y el Congreso eh, emite un, una resolución. Gracias. Joan Fernández. Miren. La, la Constitución de la República establece la libertad de culto. Así, cualquier persona puede adorar a Dios de la manera que, que así lo entienda. O quizá no, no, no adorarlo en algunas, en algunas circunstancias. Yo entiendo que la modificación del concordato no es un tema país. No es un tema, no es un tema que, que sea a, actualmente un, una prioridad. Lo que yo creo que podrían hacer es... Eh, que se revisen las, las atribuciones de la iglesia para ver si las, eh, si las demás iglesias, las protestantes y, y otras que, que no sean la, la católica, eh, cumplen con esos requisitos legales. Porque al final del día el, el concordato es un, un tema de, de formalismos. El, la, la, la práctica religiosa en el país está totalmente eh, eh, eh, libre actualmente ¿no? y, y, y el concordato tal como está o modificado no va a cambiar eso porque es un tema constitucional gracias señor. antes de pasar a la réplica eh, quienes así deseen hacer ejercicio de la misma recordar que también por causa del concordato existen uso de fondos públicos hacia ciertas iglesias entonces, quizás quisiéramos que en su réplica pudieran enfocarlo hacia esa temática de si están ustedes o no de acuerdo de que el erario se ha segmentado para ciertos cultos y otros no. Eh, ¿Quieren utilizar sí, las réplicas? Sí. No, excelente.